Hola, la Wii U es la pobre consola del Nintendo que es una maldita mezcla entre portátil y doméstico. Pero hay unas cosas que no sabías que vas a reaccionar así. ¿Qué? What? What oh, dijiste? La once. Sí, y es porque vamos a ver la top 5 cosas que no sabías de la consola del 2012, que es la Wii U. Número 5, la Wii U no tiene retrocompatibilidad con la GameCube, sino con la Wii. Lo mismo sale con la Wii Mini y la Wii Family Edition, dos modelos diferentes de la Wii normal. Número 4, la Wii U tiene un Super Smash Maker, se llama Build Smash, disponible no solo en Smash 4, el de la Wii U y 3DS, sino también en el Ultimate de la Switch o también conocido como Smash 5 Número 3 La Wii U fracasó porque de menos venta que la Wii normal y conociendo como el hermano de la Virtual Boy y el enemigo de la Nintendo Switch Número 2 La Wii U tiene el botón televisión para que yo creo que ver canales como Cartoon Network, Nickelodeon, Disney XD, Disney Channel, Discovery Kids, etc. Y finalmente Número 1, algunos juegos de Wii U son para adultos, los ejemplos son, Zombie U, Call of Duty Ghost, etc. Y ya es el fin del video, si te gustó, no olvides de suscribirme, dar un comentario, dar un pulgar arriba con un like, y tocar la campana para notificaciones, por eso no vas a perder mis videos.